Yeah. El checo como los reyes, somos los reyes. El escobapia. Yeah. No sé qué mierda ha pasado. Me siento alucinado por esa pinche droga que me ha dejado bien anestesiado. La vivo como un rey, y eso que no soy sensei. Feliz roja la me y yay. Como siempre ve, ojo rojo, güey. En el cuarto cocino, como un rey, no sé lo que pasa, para allá pa' acá, me hace falta un Liam para rebotar, veo cosas raras, me lo voy a tomar, yo veo a los duendes para allá pa' acá, tiro el dedo al diablo, me he empezado a hablar, yo quiero fumar, yo quiero tomar, manejo este ritmo y voy a conectar. Mi lina me la vivo solo Si es a la fiesta con estos locos La vida la vivo a lo pinche loco Con los ojos rojos Si quieren me porjo y voy Bien chingones por el tono De eso me enamoro Que somos de oro Coro sale y suena en veneno Todo fabricando musicas A mi modo El porro, fumo y mayo vuelo Es lo que me da consuelo Si soy loco, no lo niego Somos los reyes Una línea para que acelere Ando bien arriba de tu pinche level Si tengo tu tiempo cambian los papeles Para el rant, mijo, somos muy fieles Tu perra marca para que la llene Porque al parecer, mijo, tú no puedes Ya sabes, parce, que somos los leyes Subo y bajo de este fucking ring Esta mierda ya no tiene fin No cargo bling bling porque soy el king Anda trepate este maldito alucin. Subo yeah. y bajo yeah. de este fucking ring Esta mierda ya yeah. no tiene fin No cargo bling bling porque soy el king Anda trepate este maldito alucin. hago pego solo un lo luego pero no saben del guero Siempre sido lo que quiero, llegate lo sueldo Disparo certero, mira mi carnal Me voy a fumar, a tomar, a rapear Los voy a dejar en la instrumental Bien criminal, me pongo a quemar, a viajar Me quiero porcar no quiero imitar Los pisos con mi suela, le meto candela Le prendo la vela, ese estilo vela vela pela las reglas, esa moto es buena La pipa llena yeah. yeah. Jodo renglón, mira cabrón, el micronón oh. Drogas y alcohol, oh. sin discusión Gira el reloj, siempre express Sigo flex, checo flex Otra vez, date tres, Dos. Siempre fresh, ya si hay que hacer Siempre fresh, sigo flex Checo flex, otra vez Date tres, siempre fresh Esta es mi zona, lo dejo en la lona Queda sin comida Cargo blin blin porque soy el king Anda, de este maldito alucin. Subo y bajo de este fucking reel Esta mierda ya no tiene fin No cargo blin porque soy el king Anda, trepate este maldito alucin. Ja, este maldito alucin. Fuck, yeah, yeah Es el Checo con Escobar, ya yeah. ya yeah.